Sí, porque hay palabras que solamente las saben identificar o entender aquí. Depende. ahí En Venezuela, al igual que Colombia, también tiene costa. Sí. Y una de las costas que más se parece a la de aquí es la de Maracay, la, de la del estado sur. ¿Qué es el mismo acento que aquí más o menos. Ah, es parecido si sí, tenemos nuestra propia jerga, porque yo soy de allá, yo soy maracucho, solo que no se me siente tanto el dialecto. Y también tenemos palabras que solamente nosotros utilizamos y que entendemos. Ah, y usted cuando habla con colombianos de una vez, ¿entienden que usted es de Venezuela o se confunden? Si no les digo, no se dan cuenta No se dan cuenta, ah, es casi similar o usted ya adoptó el acento de acá No lo he adoptado, simplemente a medida que he ido creciendo me han instruido en un dialecto técnico formal, neutro. Ah, listo, muchas gracias entonces Ok Gracias, hasta luego como está? está en Sol de Barranquilla? Ah, listo. Una pregunta. Eh, bueno, yo vivo en Bogotá, en Colombia, soy de Francia, pero me gustaría saber el acento que les parece más lindo de su propio país. ¿Cuál le parece más bonito? Eh, un acento de, no sé, de la costa o del interior del país o ¿qué, qué acento les ha parecido muy bonito de su país de Colombia? El acento de paisa, ¿no? Sí. ¿A le gusta mucho cómo hablan los paisas? ¿Y a usted cuál le gusta? También en Medellín. Ahora, ¿cuál es el acento más complicado para entender o más raro de Colombia también? Un acento que se como hay. Qué fastidio o qué difícil entender. El inglés. Inglés sí, pero siendo Colombia, por ejemplo, tiene un colombiano. Eh, ¿Un colombiano Rolos, lo... ¿no? no sé. Los rolos no, no entiende mucho. Ajá. Muy difícil. <risa> ¿También? ¿También ah, listo, entonces. muchas gracias por su opinión. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Son de Barranquilla? Sí, sí. Hola. ¿Ah, listo? Bueno, me pueden decir, eh, como colombianas de Barranquilla, ¿qué acento de Colombia les parece más bonito y el más complicado para entender? ¿El acento que les parece más bonito del país? Puede ser el propio suyo, el costeño, puede ser... Bueno, pues también muchos, ¿no? En Cartagena como aquí, ¿no? Bueno, ¿qué ¿no? más bonito? Por ejemplo, ¿cuál sería? Sí, le sigue el paisa. Después el paisa. Después el paisa, después el acento que solo de Bogotá sí, El acento de Cartagena es muy diferente al de Barranquilla? Sí, el acento de Cartagena es más golpeado y el de Barranquilla es como pronuncia mucho la S Así Nosotros este, golpeamos mucho eh, Nosotros no las la palabras No, porque yo puedo decir siempre que me dicen de dónde eres, Así son las palabras. ¿no? Ajá. Bueno, y un más bonito entre el barranquillero y el cartagenero, entonces. El barranquillero, obvio. <risa> el acento más bonito. Ay, claro que le tengo que dar a mi cartagenero. El ¿No? acento cartagenero es más bonito. Ahora, el más complicado o más feo de Colombia. El que cuando uno escucha a uno de una ciudad de Colombia no se, no se entiende o... ¡Oh, raro! Bueno, depende de las palabras, porque aquí tenemos diferentes dialectos Por ejemplo, el cartagenero dice Uy, este... te voy a decir, hace mucho, mucho calor eh, Pero lo dice con una palabra vulgar Hoy no joda, hace mucho calor No joda El barraquillero no, no, no, no, no, no, no, no. <risa> Sí y, y uno hace entonces que es como difícil de entender con cuestiones Si se va no, yo, sí, no bueno, lo entiendo pero Ah, el difícil de entender es el, el, caleño, el caleño Que dice que está arrecho Entonces nosotros los costeños pues, Entendemos arrecho como que Quiere tener una relación con alguien Ajá. Entonces ellos dicen que está arrecho Porque tiene Ajá. rabia Sí Ajá, entonces nosotros cuando dicen Es que él está arrecho Y yo, ¿Cómo así que está arrecho? Si arrecho es que quiere tener... Sexo. Sexo con el No, eso es... que está bravo. Ah, entonces el sí. es más difícil. Sí, sí, porque dicen algo que... que es, muy <risa> bien, muy sí, es muy complicado. Ah, listo, ya. muchas gracias por su bien. Okay, sí, gracias a ti. Gracias. Chao. Chao. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Son de Barranquilla? Sí, sí, señor. Ah, listo, entonces son preguntas sencillas. En Colombia hay muchos acentos, ¿cierto? El acento costeño, el acento rolo. Eh, me, me gustaría saber qué, qué acento les parece más bonito en Colombia cuando lo escuchan le gusta o el más bonito de Colombia, puede ser el propio suyo, puede ser, no sé. El paisa. El paisa para eh, el país. paisa por lo general, sí, sí, el acento paisa. ¿Sí, el acento paisa. Eh, ah, sí. Sí, el costeño también tiene el de barranquilla también. Ah, esa costeño de barranquilla, sí, porque sí. aquí hay mucho costeño, ¿no? El costeño sí, sí. de Valle de Upar de Cartagena. Sí. Bueno, ahora el acento más complicado o más raro. Qué rollo. ¿El Rolo no le gusta el Rolo? No. El, pero bueno, ¿más complicado en el Guantendelo o...? Le, o el que parezca feo. es lo que le parezca feo o complicado? Bueno, para no, la señorita sí. es el Rolo que no le gusta mucho. El, sí, sí, también el del de, Rolo tampoco no me gusta, me canta mucho. Sí, me encanta mucho el Rolo. Ah, listo, entonces mejor paisa y más feo Rolo. Sí. Muchas gracias. Re. Dale, estés bien. Gracias. ¿Cómo están? ¿Ustedes son de Barranquilla? Sí. Ah listo, entonces eh, me di cuenta que conocí muchos acentos, el acento paisa, el rolo, cachaco, llanero, etc. ¿Qué, qué acento les parece más bonito en el país de Colombia, en la acento que les gusta escuchar? Puede ser el propio suyo, puede ser. El... No, todos los acentos son bonitos y. Todos son bonitos para son bonitos y depende como, como suena, se escucha bien, el guajiro, el, el paisa. Todo todos, bueno, sí. ustedes vota por todos y ustedes, todos. Ahora el atento que les parece más difícil de entender, uno que guau, wow, no entiendo bien, repita. El atento en Colombia que les parece como guau, wow, eh, complicado o feo también, ¿no? ay, no, ese es eh, fastidia, No, o sea, difícil, no, lo hace es que a veces los lo dialectos, la forma de, de, de pronunciar unas cosas que aquí sí es diferente a diferentes otra, a otras ciudades, pero no, difícil, no. Sí, y no hay una ciudad de Colombia donde le parezca más difícil el que hay más dialecto. O sea, el guayú, el, el... Gente... que no se entiende. Ah, el, el... el dialecto de ellos, el de los indígenas. ¿no? ¿Sí? También el de los indígenas donde no me parece más sí, fácil. Me, me parece más difícil dentro. El y ellos están como cerca de Santa Marta. De Santa Marta, ¿no? sí. Ah, sí, Santa Marta, sí. El... ah, listo, muchas gracias por su tiempo. Gracias. gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Usted es costeño? Sí, claro. ¿De Barranquilla? Claro. Ah, listo. Entonces, eh, en Colombia hay muchos acentos, ¿cierto? Sí, el agento paisa, Ajá. rolo, caleño. Ajá. Me gustaría saber, según usted, cuál es el más bonito para escuchar. ¿Puede ser el propio de su sí, ciudad sí. o. Claro, ¿no? claro, claro, el costeño. ¿El costeño de Barranquilla? Claro, el, el costeño de Barranquilla, claro. Sí, el más bonito claro, de claro, Barranquilla. Claro. Ahora, ¿el acento más difícil o más feo de Colombia? ¿Uno que le parece como. difícil de entender o un poco raro? como el paisa. El paisa, le parece más sí. difícil también. Sí, claro. Sí, ay ah, claro. eso que hay muchos que les gusta, pero este no tanto. <risa> no, no, no, no. Ah, listo, entonces, muchas gracias por bueno, su video. Gracias. Buenas, ¿cómo está? Ah, muy bien. ¿Cómo se llama? Eh, Carlos Gómez. Ah, bueno, yo Michelle. Entonces, usted es de Barranquilla, ¿cierto? Sí. Listo, entonces, eh, como colombiano, usted sabe que aquí en Colombia hay mucho dialecto, mucho acento. Entonces, eh, la pregunta número uno es, ¿qué acento te gusta más de Colombia? ¿Qué te parece que, wow, me gusta ese acento? Puede ser el tuyo propio o de otra ciudad, no sé. ¿Qué acento te gusta más? Yo diría que personalmente me gusta bastante mi acento y también el acento paisa, también bastante atractivo. ¿El paisa o el costeño? <risa> ¿O el barranquillero? El barranquillero, ¿Sí? o sea, sí. Y también, o sea... Si hablamos así de decirlo, el que más nos representa, entre comillas, del exterior es el Paisa. Pero amigo, como barranquillero me gusta mi acento. Ah, lo que está, barranquillero y Paisa, ¿eh? los dos. Ajá. Ahora, ¿un acento que te parezca más complicado para entender o más feo? Mm, el acento de. de mm, Bogotá. ¿De Bogotá no le gusta tanto? No, no. no. Que, que hablen tan cantadito. ¿Sí? No. Es que siempre dicen aquí que hablan cantado. Y, ah. y, y, y rápido, bueno, ya respondiste a esas. Y el acento costeño, ¿te parece que hay muchos acentos costeños? Sí. Por y, ejemplo, en La Guajira uh -huh. es muy diferente el acento que tienen ellos con respecto al acento que tenemos solo los barranquilleros. Lo que pasa en Valledupar, también un acento distinto. Y sí. también pasa en Cartagena también un acento distinto porque ellos como que al momento de hablar también como golpean más, ¿no? o sea como que sí. eh, sus expresiones son como que más fuerte sí, y con más la S en Cartagena. Exacto. ¿no? Ah, listo. ah, listo, muchas gracias. <risa> <risa>